Oh no, me fui para abajo. Oh, muy para abajo. Trial. Trial. Oh, el disco. Estamos haciendo un concurso por este flamante casco integral. Si quieres saber qué es lo que hay que hacer para tener la posibilidad de ganártelo, métete a mi Instagram. De vuelta al video. Más de algunos estarán de acuerdo en que hemos desarmado esta arquilla demasiadas veces. Así que ahora vamos a ir al grano. ¡Bum! El plan hoy día es seguir intentando lo que hemos intentado todo este tiempo que es dejar esta horquilla lo más suave posible mucha gente me comentó en youtube que se me estaba pasando un paso bastante importante y estoy totalmente de acuerdo porque ustedes saben somos mecánicos amateur estamos aprendiendo sobre la marcha y les voy a contar qué es lo que vamos a hacer cuando termine de limpiar esta cosa primero lo primero vamos a hacer que esto no explote esto también hay que sacarlo Entonces, para esta modificación Lo que más me interesa es Limpiar las botellas uh, este siempre es duro Muy bien Arquilla debería Ahí. Oh, Debería separarse en dos Muy bien Muy bien Aquí fue donde hicimos el cambio de recorrido. Si no has visto ese video, igual era interesante. Pero esto lo vamos a dejar de lado un segundo. Y nos vamos a concentrar en las botellas. No sé qué tan sucia está allá adentro. Pero necesito que esté limpia. Cortamos por los guardapolvos. Y empezamos a meternos para adentro cada vez más. Acá fue donde le pusimos grasita. y e Hicimos todos esos intentos de, de mantener lubricada la horquilla. Estaba pasando algo por alto. Y es que esta horquilla es una horquilla de cartucho cerrado eso significa que todo el sistema hidráulico de esta horquilla está adentro de las barras las botellas no tienen prácticamente nada adentro más que los bujes, retenes y guardapolvos y eso significa que parte de las botellas no hay lubricación no sé si debería ser así de fábrica pero vamos a decir que vamos a hacer una mezcla de cartucho cerrado con cartucho abierto el cartucho abierto tiene el aceite en las botellas y con eso funciona el sistema hidráulico. El sistema hidráulico en esta, como les decía, está en las barras. Pero igual le vamos a echar una pequeña cantidad de aceite a las botellas para que estén las barras más lubricadas y no se hagan esas marcas de, de que como que está todo seco. Y la horquilla debería quedar funcionando más suave, mejor, más lubricada, debería durar más. Los beneficios son infinitos. Este nos puede salvar de una buena. Y ojalá que esto se meta dentro de nuestra botella y después salga. Eso es lo más importante. No va a salir nunca. Me va a arrepentir de lo que estoy haciendo. No, no. Ya, me arrepentí al toque. No, oh, no. ¿Por qué me pasan? estas? No. Ya, sí, estamos rompiendo la horquilla en este minuto. Hay mucha gente que dice que debería llegar la horquilla a un servicentro certificado, como la gente normal es muy fácil pagar por un servicio todos lo hacen yo prefiero aprender aunque rompa cosas echando a perder se aprende no es que quiera destruir estas horquillas, pero son una tremenda instancia para que todos aprendamos así que, ahí, acá segundo intento eso sí eso sí que sí, eso entra mejor Ahora sí estamos limpiando la horquilla Esto está funcionando muy bien oh, Con amor Ahí está ¡Ja! Comparen eso No sé si se ve en la cámara Es súper difícil encuadrar todo Ya tenemos la botella izquierda lista Ahora vamos por la botella derecha Voy a dar vuelta al paño de alguna manera Para que limpie el otro lado Y voy a sacar la esponjita Antes de que la esponjita se saque a sí misma Esponjita, fuera ¡Oh! Muy bien Y este alambre no es ni tan grueso Así que, si sí, Si quieren hacerlo en sus casas No está difícil Esa era la parte que más nos interesaba Este paño quedó Bueno para nada Ya saben qué fue lo que le hicimos a esta la última vez Las limpiamos un poco Y las pusimos en aceite a remojar ¡Uh! Aún queda de ese aceite porque lo guardé Así que Bon voyage bon voyage que absorban todo lo que tienen que absorber Y ahora que tenemos las dos botellas limpias Por así decirlo Sabemos que no hay suciedad adentro Y podemos hacer la famosa modificación Que me tiene muy expectante porque me hace demasiado sentido Y digo ¿Por qué? ¿Por qué no pensé en eso antes? Esponjita, esponjita ¿Qué les parece esta nueva toma? Esta es una toma que... Tengo el celular colgado de la arriba de la mesa para poder tratar de mostrarles todo lo que hago. Creo que está funcionando porque aparentemente está todo encuadrado, pero esta esponjita no está entrando adentro. Ahora vamos a ocupar esta grasa que ya habíamos hablado el video pasado. Es una grasa muy... muy liviana. Y se la vamos a echar a los guardapolvos y a los retenes Bien lubricada la parte donde entran las barras Y ya no nos vamos a preocupar tanto de la parte de abajo Porque eso se va a lubricar de otra manera Vamos a aprovechar de limpiar las barras Tengo alcohol de farmacia Tengo silicon shine Tengo un paño limpio Calcetín sacrificado El interior de la horquilla también lo debía haber limpiado con alcohol Habría sido una muy buena idea Pero no estoy tan prolijo hoy día para mi, mi trabajo Quiero ir a andar realmente Silicon shine en toda la barra me la vamos a echar abundante este, este, este producto no hace que la horquilla ande bien para siempre Pero la deja bastante bien al comienzo Y eso va a ser suficiente para lubricar todo Mientras el resto se lubrica ¿Qué dije? Esta es una parte que hay que hacer con sumo cuidado Para no romper nada Y por lo general toma un tiempo Pero si lo hacemos con calma y moviendo la barra cuidadosamente para que no se... Ahí está. Bien. Una vez que está listo se todas las explicaciones. Este es el momento crítico. Tenemos las barras limpias y lubricadas. Tenemos los guardapolvos limpios y lubricados. Los retenes y los bujes. Y ya hemos intentado esto un montón de veces y no funciona. La diferencia es que ya que esto está sellado, nos vamos a ir a la parte baja de las botellas. Como mucha gente me lo recomendó. Y aquí, antes de que los hilos lleguen a asomarse, voy a separarlo un poco... Antes de que los hilos se asomen, vamos a meter... Tengo que ir a ver en el manual cuánto aceite. Debe ser bien sincero con ustedes, no sé si es una modificación que recomienda el fabricante o una modificación que se inventó y el fabricante dijo... Bien. Ya, están casi todos los gringos de acuerdo en que son como 15 ml de... de, de aceite. 15 ml de aceite son exactamente... ¿Estos son 10? Ah, es harto. 10, 15, justo ahí El aceite menos denso que tengo es de 5WT Bike specific, así que deberíamos estar bien Y de acá vamos a sacar 15 ml para cada botella ¿Dónde está el nivel? No está haciendo nada Venga para acá, con burbuja y todo, eso Entonces ahora tengo exactamente En mi mega jeringa veo que tengo exactamente 10... Oh, 15, estamos listos Eso se lo tengo que echar a cada una de las botellas Y eso va a mantener... Un baño abierto que va a mantener todo lubricado y esto puede ser hermoso. Espero, espero, espero, espero que funcione. Ahí te va. La horquilla, desde el primer instante en que yo la abrí, jamás botó aceite. O sea que estaba seca. O sea que esto que estamos haciendo no estaba hecho desde fábrica. Vamos por la segunda pata. Bloop. Ahora que tenemos el aceite adentro de las botellas, que no se está chorreando porque el hoyo está más arriba del centro de la botella Vamos a proceder a comprimirla Uop. Ahora puedo ver dónde van los hilos y simplemente hay que armarla Tenemos exceso de grasa acá, de todo lo que le echamos Así es que con el paño grasoso le vamos a sacar todo eso para que no haya problemas, no acumule polvo Y después de esto solo queda inflar y ver que la horquilla haya quedado bien ¡Bombín de top. 140 milímetros de recorrido Si fuese una persona sensata la habría dejado en 120 máximo Pero... ¿Para qué vamos a ser personas sensatas si podemos ser? La última recomendación que vi para esta modificación era dejar la horquilla invertida y eso es tan simple como tomar tu horquilla dar la vuelta apoyarla con cuidado cuidado y si el aceite no está charreando por acá significa que tus retenes están buenos todo el aceite que metimos dentro de la barra ahora está bajando y lubricando todo esto acá hay retenes, hay guardapolvo, están las esponjitas, eh, etc ¿Sería la modificación más simple y más da vuelta del mundo? Ah, oh, no puedo centrar la rueda delantera Mi paciencia nula, vamos a intentar algo más inteligente No, oh, está tan sensible que el rebote se siente más rápido Talon, jaque, mate Mientras la horquilla se autolubrica, nosotros vamos a trabajar en el tema de los rayos Esta rueda está perfectamente centrada, creo si sí, esta rueda no tiene ningún problema, ¿eh? excepto que los rayos están medio sueltos Aquí yo tengo este primer rayo, que tira hacia este lado Luego tengo un rayo que tira hacia este lado Luego tengo un rayo que tira hacia este lado Y así, van, van uno por medio, tirando la llanta de lado a lado para que se mantenga centrada Para tensar los rayos, o centrar la llanta, lo que recomiendo es ir haciendo un paso a la vez porque si algo te sale mal, es fácil saber qué fue lo que hizo que eso saliera mal. Así que lo que voy a hacer para mantener mis errores limitados es primero que nada siempre partir en la válvula y segundo voy a tirar los rayos de un lado a la vez. Eso significa que si aquí está la válvula y quiero tirar la llanta hacia este lado para empezar a tensar, primero voy a partir con este rayo que está tirando hacia este lado. Dependiendo de la cantidad de tensión que tengan tus rayos, debes calcular cuánto los vas a tensar. En este caso... Están un poco sueltos, pero no es demasiado, aunque permita que la rueda flecte Así que voy a hacer un octavo o un cuarto de vuelta En todos los rayos de este lado Y luego vamos a hacer exactamente lo mismo en todos los rayos del otro lado Y vamos a ver qué es lo que pasa Así que DJ, toca la música Todos los rayos de este lado, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo en los rayos que tiran hacia el lado opuesto. Así que de nuevo me voy en la válvula, al lado opuesto, empiezo con este. Está sonando bastante. Suscríbete, espero no arrepentirme lo que estoy diciendo. Quizás un cuarto de vuelta fue un poco mucho, pero ahora sí se siente mejor. Y la rueda está. Uh! al ojo está centrada <risa> no pido más que eso muy bien tengo que apretar el calibre. ya tengo los neumáticos muy desinflados y no siento nada aparte de tensar los rayos esta vez vamos a andar con un poco más de presión porque los neumáticos no son duros de pared y eso a estricto rigor hace que todo flecte más. Ahora sí. Si... Se ve harta más lubricación aparte de la grasa. Eso, Esto es bueno ya. Voy a cambiar mi pijama y nos vamos a andar. Hoy día vamos a intentar hacer una hueá de locos, pero quiero ver si funciona. Ah. ah. excelente. Espero no chocarlo antes de tiempo porque es primera vez que lo vuelo. Ojalá que no lo pase nada. El audio lo estoy sacando con la GoPro, que está con el lente roto y sin el pompón Así que hoy día prepárense para escuchar ecos Lo que les quería contar es que estoy en el Cerro Manquehue Y acabo de subir en, en tierra y polvo Y esta horquilla está despejando absolutamente toda la suciedad Esta vez de manera suave, esto sale muy muy fácil Lo que hicimos con echarle aceite adentro de las botellas Es que cada vez que amortigua las botellas saltan y le salpican aceite a las barras, así que está lubricado todo el tiempo. No estaba grabando. Ahora sí está grabando, soy un amateur. Vamos a bajar el asiento. Y vamos a probar cómo queda esta arquilla que hasta ahora... Se ve promete ¡Vámonos! ¡Ay, oh, la arquilla! <risa> ¡La arquilla se siente bacán! Oh, ¡Se siente muy bien! Ya, los neumáticos no tanto... ¡Ah! Oh, estoy yendo abajo. ¡Uf! Uh, ¡Casi 45! cinco <risa> ¡El ron se agarra atrás! Oh, bajando muy piola estoy como... Soso so. Esto es mucho más agradable que estar yendo a buscar el tipo Como cabro chico, un juguete nuevo, oe hoy la horquilla va brutal uh, No le creas a no estos neumáticos nada Vaquita, perdón Voy a chocar. ¿Es entretenido volar dron mientras andáis en bici? ¿Dónde estaba? Debería tener neumáticos mejores. Y sería brutal. No, como que los meto y siento que se van a ir, pero sin previa vista, la wea. Uh. ¡Oh, Dios! ¡Oh, no, los neumáticos agarran poco! Hay un pájaro atacándome Mi bicharraco Y este sí que me lo botan Porque es demasiado liano. No quiero pinchar Ando sin parche Y sin bomber oh, La horquilla va brutal Ya esto, esto me tiene emocionado Pero va a parecer una gran propaganda Bueno, Vamos a pagar Bueno, en estos senderos de gravilla suelta sobre sobre duro eh, increíble la diferencia que hacen los neumáticos la arquilla tiene esta marca pero no no nada no. se le hace una marca chistosa ahí esto está lubricado a morir casi hasta arriba arriba me flectó la rueda delantera de nuevo uh -huh. <risa> <risa> Voy comandando por trayecto, chicos, esto es muy divertido. No grabé la pasada. Y la cámara se levantó... Ah, se apretó el... Oh. Uh. ¡Oh! ¡Oh! No. Eso estuvo ¡Oh! Bueno. Hoy los frenos se están asentando y la barra está espectacular. Esta toma va a quedar brutal. Brutal, brutal, brutal. Brutal, brutal, brutal. Oh. Oh. Está súper sanjeado ¿eh? Me da miedo acostar la bicicleta con estos neumáticos. Road oh, Garden. Oh, ahí se fue. Ahí se fue con ganas. ¿Dónde está el pajarroco, Ahí está bacano, una toma de de cómo pedaleo y estoy hecho bolsa de nuevo no está grabando, era una toma muy linda, eh, me he perdido dos tomas muy lindas por no apretar el botón rec no tengo la costumbre de los drones uh -huh. puse a grabar, puse a grabar déficit atencional, déficit atencional uh -huh. No, no, no. Neumático, neumático, neumático. Rock uh, garden. Uy, ya no me acuerdo cómo era esta weá. Ahí te ponen de nuevo la llante. Oh, ¿qué se puede. Oh, qué rico estar andando acá. Weá. Todo en la pata. Uy, oh, nada, no, agarre no, no, no, no, no, pata fuera pero como nunca hoy día no más pata afuera oh, no creo que lo estoy cachando un poco el límite al neumático. O quizás no, o quizás no, ay casi me Casi la pierdo habría quedado el dron ahí volando tirado yo he botado en el piso el agarre está mejor acá o le estoy sacando más el rollo al neumático yo creo que el agarre está mejor acá oh hey, oh Ok, la curva más lenta del mundo oh, oh, oh, oh, esta parte es brutal Brutal, brutal, brutal oh. uh -huh. Ah, pero déjame Se acabaron las pruebas de drones, vamos a andar en bicicleta tranquilo oh. Me comí la, roque, la piedra me me me bah bah abajo, bah oh, abajo, bah abajo, Trial bah Oh bah bah bah bah abajo bah bah bah abajo bah bah bah bah bah Está marcado ahí, no lo quiero ni tocar Los mangos se están corriendo un montón Fácil de... ¡Ah! Pero para, po. pastel Quizás el dron nos mantenía en una sola pieza Ahora está quedando la pata No, esta es gota Está por dentro ah. Bueno, estoy idiota Me relajé y me puse... So, so. Bueno, y para... Esto la Talon funciona perfectamente y no sé en qué cambio estoy no. Estoy hecho un bruto hoy día weón Bruto, bruto, bruto, bruto uh, uh. Ah, Dios mío uh, oh. Eso podría haber sido llantazo tengo que bajar la rueda trasera Estoy sin el bonbon bon así que no se sé escuchar nada Uy, caí arriba otra piedra Talón, eres notablemente resistente aunque te flecte la rueda delantera ¿Cierto es? ¡Horrible! ¡Hay oh, flectora, hermano! ¡Ah, oh. oh, que se puede oh que se fue! ¡Oh, no! Uh, uh. Oh, oh, oh. Chiripazo. Sí, ¡Chiripazo! Se llama esa hora ¡Chiripazo! ¿no? Se llama esa hora No tengo nada agarre Estoy tratando de mantener el equilibrio nomás ¡Oh, zanja pesada! Ah. ¡Ah, ya! Tengo una risa imbécil de que no me la puedo Y es que estoy contento de estar acá abajo ah, estoy feliz! Estoy muy contento Eso podría haber salido pésimo No pasa nada, la barra está impeca. logramos lo que queríamos logramos lo que queríamos esta horquilla sigue funcionando bien vamos para la casa mano. esta bicicleta hoy día pasó andando por terreno muy hostil muy seco, muy suelto el manquehue es uno de los cerros que le pide toda la bicicleta hay harta piedra, hay harto polvo hay mucho zapateo oh, la mate de cambio sigue ahí brutal no se nos salió la cadena en ningún momento la horquilla se portó increíble, todo esto que ven acá, por darle un ejemplo, esto sale con solo pasarle el, el pañito por encima, así que eso es bueno, significa que, que no está pegado, que las barras están lubricadas. Creo que empezó con un tacto brutal y ahora no tiene tanto, tanto, tanto tacto fino, pero es, el tacto que tiene yo creo que es totalmente justo para la gama de esta horquilla. He sabido de personas que le lo modifican los retenes, los guardapolvos, los bujes, todo y la dejan con más sensibilidad Pero ya dejaría de ser la horquilla que es, así que mientras se mantenga el polvo afuera Tenga un buen tacto y no se partan dos, para mí es más que suficiente La rueda delantera flectó al punto de topar en el puente en el lado de allá Y en el puente en el lado de acá no topó Vamos a hacer un experimento rápidamente Díganme ustedes qué se mueve, si la llanta o el neumático Aquí voy por la llanta Ese es el movimiento de la llanta, haciéndole bastante, presión, haciéndole bastante presión con el dedo Y este es el movimiento del neumático Haciéndole más o menos la misma presión Creo que la combinación de las dos cosas es lo que hace que esta... Es lo que hace que esta rueda flicte lo suficiente para topar el puente de la horquilla pero no para topar el marco Porque aquí simplemente hay bastante espacio Si pusiésemos neumáticos más delgados Este problema probablemente desaparecería Y creo Creo que sería una buena opción Pero el andar de la bicicleta sería un poco más duro Hablando de los neumáticos uh, Sí, lo sé Me quejé un montón Y creo que un factor que puede haber tenido mucho que ver Es que me pasé de Chillán Con neumáticos casi tope de gama Uy, oh, neumático bueno <risa> tanquehue suelto y zapateado con los neumáticos maxis más básicos exo TR, esto es neumático de papel todo el rato se, se flecta de lado a lado andaba como con 32 psi atrás 30 adelante y eso suma a que el neumático no se haya sentido tan pegado a piso y bastante listo para botarme al al suelo, las bielas se sienten firmes, los pedales agarraron bien. La transmisión, como les decía, no dio ningún problema. El rango es muy bueno para una bicicleta de este estilo, pero sin duda hay mejoras que se le pueden hacer. Y ya a esa altura, deberíamos estar dándole duro a la bicicleta porque se ha portado bien, ha aguantado todo. Me tiene, me tiene contento. Así que si te gustó el video del drone, no, no, no, si te gustó este video del tablón endurero, dale un like. Si tienes algún amigo que le gustaría buscar lo que, en mi opinión, es una bicicleta gama justa para meterse en el mundo del enduro, con ciertas modificaciones que ya están todas repasadas en el canal, compárteselo y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. Si no te llegan las notificaciones de que subí video, aprieta la campanita. Nos vemos en estar